Yeah, yeah, yeah, yeah. No tengo miedo a lo que vendrá No tengo miedo a lo que vendrá Si me pone el mar voy a cruzarlo Si tu mano está voy a cruzarlo Miro el tiempo con asombro Pasé una guerra y camino sobre escombros El tiempo es malo pero yo espero milagros Espero en silencio aunque murmuren los diablos yeah. Es mi proceso y tengo que pasarlo Tengo que vivir para se ha vuelto escasa Sinceramente yo no sé, sé qué pasa Tengo mucho que hacer y tengo una vida en casa Se me sacaron las lágrimas Ya pagué mis males, ya, ya pagué, pagué mis saldos No vale la pena recordarlo Lo que no empezó ni comenzarlo Lo que está en concluso terminarlo no tengo, lo lo que que yeah. no tengo miedo a lo que vendrá No tengo miedo a lo que vendrá No tengo miedo el mal voy a cruzar Y la angustia crece Mis errores vienen con intereses Perdí el rumbo y perdí el GPS Hoy quiero creer en Filipenses 413 Quiero creer que lo malo no me interesa Quiero alzar mi mirada, pero pesa Me creí el león y soy la presa La vida está llena de sorpresas Se me secaron las lágrimas Le di vuelta a la página Yo sé que él me sostiene La ayuda de arriba viene